Campeones de League of Legends en 10 segundos Trinamer Cuando pega básico gana furia Esa furia le da probabilidad de crítico Consume la furia pero se cura Lo a cualquier enemigo cerca Se tira para adelante Se hace literalmente inmortal Si querés que tu campeón favorito haga en un video escribir en los comentarios